Lo que. Adivinen dónde me encuentro. Hoy estamos en la provincia San Cristóbal, en el municipio de Los Cacaos. Y hoy vamos a hacer un recorrido a uno de los destinos más visitados últimamente. Y no estoy hablando nada más y nada menos que de dos aguas. Sí, así como lo oyes dos aguas. Ahora mismo estoy en la carretera de camino a reunirme con mi guía en Los Cacaos. De ahí nos vamos a hacer el sendero que tarda aproximadamente una hora y media. Todo depende del grupo, la cantidad de personas que haya y de tu capacidad para hacer senderismo. Acompáñenme porque ahora es que se pone buena la cosa. Señores, ya estamos aquí. Aquí estoy con Isaac, que va a ser mi guía. Somos él y yo hoy, nada más. Voy a hacer la ruta de Dos Aguas, ¿verdad? Sí. Yes. Vamos a Dos <risa> Aguas. y hay Un dato interesante y curioso es que yo pensaba que Dos Aguas estaba en San Cristóbal, pero resulta que inmediatamente nosotros entramos a ese sendero. Estamos en San José de Ocoa. Así que si ustedes escuchan que Dos Aguas está en San Cristóbal, no es cierto. Lo que pasa es que como uno viene por pasa por San Cristóbal para llegar hacia acá, la gente dice, no, que eso está en San Cristóbal, pero realmente está tan San José de Ocoa. Así que ya lo saben, se entra por aquí, en la presa de Higüey y no vengan solos, siempre con guía, nunca en guía, y nos fuimos. Es una ruta interesante, nosotros vamos literalmente como en el medio del bosque, cruzando entre árboles, sí. ¡Saludos por allá! <risas> Ay. Pero nada, vamos a ver qué depara el camino. Eso sí, el inicio estuvo medio complicadito, pero nada que uno no pueda hacer porque era una pendiente bien inclinada. Y como ha estado lloviendo últimamente, eh, estaba un poquito resbaloso, pero es cuestión de uno anda con cuidado para no caerse y agarrarse de todo lo que uno pueda. Porque si te caes ahí, es a rodar que vas. Y no va a ser poco. ¡Uy! <ríe> Casi me doy con una rama. Ya llegamos al primer charco, señores. Nos tomó como 20 minutos, ¿no? Fue no, súper rápido. Menos, creo que menos. Yo creo que sí, que menos. Dato curioso. ¿Por qué que se llama Dos Aguas? Se llama Dos Aguas porque... El agua que está en el río proviene de dos ríos diferentes, el río Momita y el río Nisao. Por si no lo sabían, ahora lo saben. Miren esa preciosura. Vamos, uno, dos. El agua no está frío, Está perfecta. Vamos al segundo charco. ¡Uh! El agua está riquísima. Hemos llegado one al último charco ya. Uh. We only get one life, like this. El recorrido dura una hora y 40 minutos aproximadamente, dependiendo del paso que ustedes llevan y del nivel de experiencia que ustedes tengan, para ir y para volver aproximadamente al mismo tiempo o menos. O sea que en total, en lo que ustedes gozan y vienen y disfrutan los charcos. Yo diría que como máximo unas 5 horas, como demasiado. Así que vengan temprano, disfruten, como Isaac y yo. No, señora, gocen y vengan. Y así concluye la aventura de hoy. Esto es Dos Aguas en San José de Ocoa, pero realmente recuerden, se entra por San Cristóbal regularmente. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado. Isaac y yo estamos explotados, nadamos pila, nos tiramos pila, como vieron ya eh, hace un ratito. Y nada, hablamos en una próxima.